Bueno, solo dos cosillas que deciros para acabar este vídeo y tal, ya estoy en casa, ya he llegado al medía y quería, bueno, eh, lo he pasado bastante bien en la winter, aunque es un, un fin de semana largo y tal, y quería enseñaros lo que siempre hago cuando voy a un evento de estos, que es, por un lado me he comprado una figura, una figura de, de Dragon Ball que me encanta, que es el, el Maestro Garín y está súper conseguida. Está súper conseguida con su varilla y todo, ¿eh? ¿La veis? ¿La podéis ver? Está guapísima. Y por otra parte, quiero agradecer a... Uy, que se me cae. Quiero agradecer a, a Sergio, que <ríe> todo lo conocéis como el pirata, que bueno, hemos estado con él, hemos comido con él, hemos disfrutado del evento a su lado y tal, y bueno, me ha... no sé si podéis leerlo para mi colega Jairo de No Solo Magia, eh, con cariño tu colega el pirata que muchas gracias Sergio y nada pues lo que digo siempre que youtube me ha dado muchas cosas entre, entre ellas gracias a no solo Margen conocer a gente como tú que encima bueno pues ya me llevo una foto que está todo guapetón ahí tío todo guapetón y nada que chicos que aquí se queda el vídeo y que nos iremos viendo por ahí vale hasta luego guapos